¡Cena! ¡Cena! ¡Cena! cena, cena. Hija, hija, hija, hija. Ya quiero que lo conozcan. Nos, Nos esforzaremos, esforzaremos por, por agradarle. agradarle. ¿Adivina? ¿Quién? ¡Viene a...? Ah, oh, uh, un segundo. ¡A cenar! ¡Tarán! ¡Les digo que es oro, oro teatral! ¡Habrá ensayo mañana! Eres mejor cada día, pero nunca seré... ...tan buena como tú. Gracias. Creo que finalmente entendí de dónde viene mi personaje. Adivina quién irá a tu obra, pero antes de adivinar, debo decirte que Moose tiene lanzamiento de bala esa noche. No va a poder ir, pero llevaré a Bernie en su lugar. Oh, creo que arruiné la diversión, hija. Está bien. A Bernie le gustará. Él apreciará el baile vale. moderno. Lo que nos faltaba, ahora se cree bailarina. ¿Diga? Pepi, cuando tengas tu casa podrás responder el teléfono como quieras. En mi casa dice sola. Hola, hola. hola. ¿Qué son esos gritos? ¡Papá! ¡Déjame hablar! ¡Déjame! Pepi, acabo de recibir una noticia mm -hmm. fabulosa. Así estaré en tu obra déjame después hablar de todo. Con papá, ¡Es grandioso! Pepe. Mi dirigible está listo para despegar. Voy a flotar. ¿Hola? Papá, mi lagarto se fundió hoy y... ¿Hola? ¿Ah? Quería hablar con él, Pepi! Si fueras a mi obra, podrías hablar con él allá. La la la, la, la, la. Pronto veré a Bernie. ¡Ah! ¡Berni! ¡Mamá llevará a Bernie! ¡Papá verá a mamá con su nuevo novio! Ay, Bernie no es un novio. Solo han tenido unas cuantas citas. Ajá. ¿Acaso han invitado a papá no. a una de esas citas? Claro que no. Eso sería enormemente extraño y... Oh... Hola, habla Chuck Pearson del dirigible Linda Semana. Estoy uh, encima de mi oficina ahora, pero lo llamaré en cuanto aterrice. Papá, soy yo. Yo olvidé decirte que la obra apesta. Apesta mucho. Y mencioné que las entradas cuestan 6 dólares. Podrías comprar una copia. Ya viste la tontería del verano pasado el Pony de Cablita por esa cantidad. Esto tiene que funcionar. Pepi, recibí tu mensaje. No seas tonta. No me perdería tu obra por nada. Postdata, ya tengo el Pony de Cablita. Oh. Si logro que Bernie use una peluca, papá creerá que es una amiga de mamá Mick Moco tiene una gran línea de pelucas Tus padres llevan años divorciados, seguramente podrán verse con otras personas ¿Con otras personas? Mm, lo que dices es que si papá lleva a alguien, no le importará que mamá esté con Bernie ¡Genial, Nicky! Bueno, no. Lo que tengo que hacer es encontrar a alguien para papá. Ayúdenme, escribiré un anuncio. No, no es lo que quise decir. Malo, vale, ayúdame a escribir un anuncio. Claro que sí, necesito un estelógrafo, 36 paquetes de papel marmoleado, café y dos toallas. Tenemos que pensar mucho en esto. Tienen problemas, y problemas muy serios. <risa> ¡Ah! Esto no es hamburguesa vegetariana, es carne. Nada con pestañas había tocado mi baladas seis años y ahora todo está arruinado arruinado bien hombre soltero busca atractiva y sin compromisos mujer guerrera bien eso es bueno aquí es el anuncio decía que la veríamos a las seis con una biografía divertida vamos a elegir una ganadora mamá llego tarde ¡Ah! Sara, ¿qué será? Como la canción, mm, como sea. Y Milo tiene una tía que es nueva aquí, podrías mostrarle los alrededores, tal vez llevarla a una obra, no sé, a la escuela media Hazelnut. ¡Oh! ¡Oh! Papá, te presento a Sara. Es será? como la canción. <risa> Como sea, él es Chuck Pearson. Papá, cuéntale que eres piloto de dirigible. Bueno, la gente cree que somos presumidos, pero no podemos evitarlo. Estamos por encima de todos. <risa> <risa> Oye, ¿todo va bien? Sí, demasiado. <risa> oh, será, será... Eres la mujer más maravillosa que he conocido. ¡Casémonos mañana, ¿sí? ¡Ay! ¡Ahora lo has hecho! ¡No! Lo siento. Creí que había fuego. Ah, está bien. ¿Por qué no nos vemos un día más seco? Me disculpo por mi hija y sus precauciones para prevenir incendios. ¿Podría compensarte invitándote al teatro? ¡Ajá! Sería grandioso, pero si pudieras llenar estos pequeños cuestionarios. Tu apariencia está bien, pero tengo que asegurarme de que te ajustes a mi criterio de acompañante. ¡Claro! Me encantan las mujeres que saben lo que quieren. ¿Qué he hecho? Con tu extraña actitud has llevado a una situación incómoda en menor grado hacia un desastre potencialmente peligroso. ¿Qué pasó con la pestaña de res? Bueno, seis años estuve sin probar la carne roja, pero ya te lo arruiné. También puedo rendirme ante mis bárbaros deseos animales? Uh. Ay, ¿Saben qué? Voy a dejar la obra. Así es, renuncio. Pepera, no seas ridícula. Te aseguro que a tus padres no les importará verse con otras personas. Verse con... Dices que si consigo evitar que se vea, no tendré que renunciar a la obra. ¡Eres uh. genial, Nikki. No. ¡Eso no fue lo que dije! Uh, Nicky, te está escurriendo un poco de jugo de carne en todo tu rostro. Límpiame. Papá, tengo malas noticias. Se sobrevendieron los lugares. Tienen que llegar temprano. Me encargaré de sentarlos. Y pensé que sería agradable que tú y Bernie fueran a cenar antes de la obra. Me tomé la libertad de hacer reservaciones en la langosta roja. Pepi, la obra es a las cinco. Confía en mí. No querrás ver una obra de comida con el estómago vacío. ¿Qué prefieres? ¿Camarones asados o barquillos de maíz con chile? Bueno, si estás segura de que llegaremos a tiempo para verla... ¡Una vez más, muchacho! Tu mamá no recibirá la cuenta antes de las 5! Muy bien. Los mejores asientos. Verán todo, pero no los verán. ¡Oh! Disculpa, pero me gusta que me vean. ¡Soy muy bonita! Papá y Sara están fuera de la vista. Mamá y Bernie no pueden salir de la langosta roja. ¡Me prepararé para la obra! ¿Con quién? ¡Está hablando! ¡Pepper! Necesita una... ¡Gemela! La cuenta, señor. La cuenta, por favor. Escuche, mi hija tiene una representación hoy y no hay modo de que un tonto con cara de pescado evite que yo esté cuando abran el telón. <risa> <risa> en la casa, invita. <risa> qué venir a estas obras si vas a estar sentado detrás de un pilar? ¡Salir se trata de ver y ser visto! Eres agradable, pero quién sabe si eres el indicado. ¡Ay! Oh, Revise tu crédito. Las tarifas de tu gimnasio son exageradas. ¿Por qué no me retiro? Eh, digo, voy por algunas golosinas. Reserva asientos. Voy a tratar de quitarme el olor de camarón de las uñas. Y que te den primera fila. No quiero terminar detrás del pilar. Oh. Ojos azules, mandíbula fuerte, vientre pequeño. Hola. ¿Cómo te llamas? Ah, Bernie. ¿Y tú? Será. Como la canción. canción. <risas> Lidia, ella es Será. Hola. Hola, y él es Chuck. Chuck, ella es Lidia, ¿verdad? Nos conocemos. ¿Eh? Adivina quién viene a uh, Choc. Espero que no te importe si me marcho. Estoy algo cansada. Y ahora que lo dices, también yo te llevo. Claro. ¡Oh! Peperán estuvo genial, ¿no crees? Sí, sí, estuvo... grandiosa. ¡Pepi! ¡Esa es mi querida hija! ¡Aquí está mi genio de la improvisación! ¡Adivina quién viene a... nada! ¡Eso captura la ambigüedad de la vida misma! ¡Tendremos que hacer otra presentación para los críticos y el alcalde! Claro, ahora habrá otra presentación. De haberlo sabido antes, podría haberlos invitado en noches diferentes. No tendría que haberme preocupado porque papá viera a Bernie ni de buscar a Sarara o sobornar al camarero de la langosta roja. Oh, Peti, no debiste preocuparte por tu padre y por mí. Esta era tu noche. Además, Bernie y yo somos amigos. En la langosta roja nos dimos cuenta de que somos personas diferentes. Yo soy agua y el aceite. Si hubiera sabido, no lo habría traído. Si hubiera sabido, no lo habría traído. Linda, si tu madre estuviera involucrada con Bernie, no me habría importado verlos juntos. Vine a verte a ti, ¿entiendes? Siempre debes hablarme de estas cosas, Peppy. En especial antes de comprometerme con otra tía de Milo. Oh, no era tía de Milo, solo era una mujer que levanté en la acera. Eso pensé. ¿Oh? ¿Qué? Nada. Bueno, quien fuera, mis planes para la cena se acabaron. ¿Qué les parece si la llevo al novillo quemado por un filete miñón? ¡Yo voy! ¿Mesa para cuatro?